Hola a todos y bienvenidos a Danstein el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas afines a ella el día de hoy vamos a continuar con otros 10 datos curiosos en este caso vamos a hablar de una gran rivalidad que existió de Isaac Newton y Robert Hood dos grandes que contribuyeron mucho en la ciencia pero que sufrieron grandes rivalidades entre sí no siendo más Comencemos Comencemos con el primer dato Nacimiento Isaac Newton nace el 25 de diciembre de 1642 en Wollstone, Inglaterra Mientras que Robert Hood nace el 18 de julio de 1635 en Londres, Inglaterra Ambos son contemporáneos Segundo, leyes que formularon Robert Hooke plantea la ley de elasticidad o la ley de fuerzas la cual plantea lo siguiente que tiene una constante de elongación X le llama elongación y una fuerza que se llama la fuerza elástica o fuerza de resortes ¿Cómo la plantea? Utiliza resortes o muelles metálicos variando el peso mientras que Isaac Newton a través de su gran obra Principio de la Matemática de Filosofía Natural habla sobre las tres leyes, en este caso, del movimiento pero se conocen también como las tres leyes de Newton luego aparece una cuarta ley que explica la ley de la gravedad o ley de gravitación pero esta ley tiene un poquito de revuelo ya que también es muy afín con la ley de Hooke Tercero, la rivalidad que existe entre ellos en el año 1686, Isaac Newton publica una parte de su libro La Ley de Gravitación o Ley Gravitacional Lamentablemente se dice que años atrás, más o menos en el año 1679 Robert Hooke le estuvo escribiendo y mandando apuntes acerca de esta gran ley tanto que pidió crédito también por ese trabajo pero Newton se negó completamente dejando todo el crédito para él esto empezó a generar una gran rivalidad entre estos dos grandes científicos Cuarto, contribuciones Isaac Newton contribuye en la matemática a través del binomio de Newton el cual es muy utilizado en toda la parte del álgebra y el desarrollo de binomios de diferente grado mientras que Robert hooke contribuye en la biología y eso lo hace a través de su obra Micrografía en la cual analiza toda la parte de insectos, fósiles, plantas y esto lo vuelve uno de los principales precursores de todo lo que tiene que ver con la teoría de evolución de las especies. Mitos. Se dice que Isaac Newton descubrió la ley de la gravedad a través de la caída de una manzana que recibió en la cabeza. Esto en realidad es considerado un mito ya que esto lo trajo a colación una de sus sobrinas para darle una mayor importancia y generar un mayor revuelo con el científico Isaac Newton mientras que Robert Hooke se piensa que trabajó mucho con la parte del desarrollo del movimiento de los péndulos y esto para poder determinar la fuerza de la gravedad ¿Cómo lo hacía? Intentaba analizar la trayectoria elíptica que seguía la Tierra con el comportamiento del Sol entonces utilizaba los péndulos para poder fortalecer eso antes de continuar con los siguientes datos curiosos, quiero recordarles que este video cuenta con el patrocinio de Industrias El Reflejo, limpieza y calidad que brillan. Aquí pueden ver una amplia gama de todos los productos que tienen y pueden contactarlos a través de la página web y los teléfonos que aparecen en la siguiente imagen. Número 6. Sus estudios. Isaac Newton Estudió en Cambridge, donde estudió astro, Astrología y también Historia. Ya en los años 1665, trabajó en lo que tenía que ver con matemáticas y filosofía. Mientras que Robert Hooke estudió en Oxford y allí en conoció al químico británico Robert Boyle, con quien crea la bomba de aceite en el año 1655 número 7 sus trabajos con telescopios Isaac Newton descubrió el telescopio reflector y esto se dio ya que trabajó la luz blanca y se dio cuenta de que ella se generaba por la descomposición de los colores del arco iris mientras que Robert Hooke trabajó con el telescopio de Gregory y descubrió la quinta estrella en trapecio en el, la constelación de Orión y además de eso sugirió que Júpiter giraba a través de su propio eje. Número 8 Grandes fundadores Isaac Newton se le conoce como el fundador de la física clásica y también de lo que tiene que ver con el cálculo integral, toda su física fue vigente hasta la llegada de Einstein ahora Robert Hooke es conocido como el fundador de la citología que es la ciencia que estudia las células también es conocido como el padre de la microbiología o microscopia y también en la divulgación científica Número 9 Nombramientos Robert Hooke es nombrado como el encargado de los experimentos de la Real Sociedad, del cual fue un gran impulsor. Ahora, Isaac Newton tiene grandes nombramientos. En 1703 es nombrado como el presidente de la Real Sociedad. Y en 1705 le dan el nombre de Caballero, un gran premio de prestigio por todo lo que desarrolló en la parte de la ciencia. Número 10 el fallecimiento de estos dos grandes científicos, Robert Hooke fallece el 3 de marzo de 1703 en la ciudad de Londres, Inglaterra, ahora, Isaac Newton fallece el 31 de marzo de 1727 también en Londres, pero como tuvo más tiempo de vida, en ese tiempo, tanto era la rivalidad que tenía con Hooke que se encargó de eliminar todo lo que tenía que ver con él, tanto que uno de los retratos que estaba en la real sociedad fue eliminado por él para que no hubiera recuerdo de todo lo que hizo como gran científico. Con esto daríamos por concluido la parte de las 10 curiosidades de estos dos grandes genios Si te gustó mi video no olvides de dar una manito hacia arriba y suscribirte a mi canal si es la primera vez que ves uno de mis videos